Dudo que seas tú quien nunca me ayuda Mi mente con estrés, dudo que fluya No intentes que este es de lo malo, no intuya No huya, no conseguirás que me autodestruya. El que camina solo sabe que tiene un espacio reservado en la luna Como un lunático, pensando en lo básico Teniendo todos en la mente, haciendo todo práctico. Que pase que no el palpito cuando apareces tú Haces sentirme que soy un ser humano es un poquito más simpático Pero está claro que sigo siendo un humano puro Por lo tanto, con los sentimientos a día de hoy aún dudo controló pero a veces no sé qué decisiones tomo solo me como la cabeza buscando un coma acomodo mi corazón con mi mente y sin destreza no pesa tanto como me gustaría princesa lo bueno de tirar algo es que como un boomerang siempre regresa y siempre me dejas en la duda ya dudo que a estas alturas quieras tu mi ayuda mi mente contigo era mucho más dura no puedes decirme que no me doliera ni una sé. Son nuestro ritmo Esto es un juego de niños Te llevas el balón Y jugar es una mierda Tú eres la dueña Mi dolor dudo que lo comprendas Pero siempre lo intentas Como me revienta. A veces verte tan contenta O oh, era al revés Este corazón ya ni se acuerda Ni lo intenta Sabes lo que conllevas Y no le renta. No soy yo cualquiera Que bien no me sientas Aunque no suele ser la manera correcta No sé qué te cuentan Yo no te prometí una vida perfecta No sé si no eres la persona correcta La vida con nosotros no es selecta Pero que tu cora lo entienda Sigo caminando me siento solo cuando estoy llorando y no te siento a mi lado cuando estoy luchando. Parece que tu amor se pasa en mi contrabando. Y sigo caminando y lo sigo contando. Los días lo que está mi mente levitando. Y creo que ya no es para tanto. Siempre me quedo en la duda. Ya dudo que sea tú quien nunca me ayuda. Mi mente con estrés, dudo que fluya, no intente que este lo malo, no intuya. No huya, no conseguirás que me autodestruya. El que